La Corte Suprema designó un ministro en visita para que investigue las denuncias de tala ilegal de Alerce en la décima región. El máximo tribunal nombró al magistrado Hernán Crisosto de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que reemplace a la jueza de los muermos Rosa Muñoz, en este caso de tala ilegal de Alerce. Paralelamente en La Moneda, los diputados Guido Girardi y Alejandro Navarro, junto a miembros de la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, intentaron sin autorización plantar un Alerce en el patio de los Naranjos. ...el árbol finalmente fue plantado en la Plaza de la Libertad... ...frente al Palacio de Goya. Esta tarde un equipo de medianoche recorrió Santiago... ...buscando lugares de venta de alerce... ...en los cuales la pulgada de esta especie... ...alcanza un valor de 21.500 pesos... ...lo que sitúa esta madera como una de las más caras... ...si bien comercializar especies muertas no es delito... ...en muchas barracas o aserraderos... ...simplemente no conocen su origen... ...o bien no saben diferenciar entre un alerce muerto o vivo... ...por lo que podrían estar vendiendo alerce talado ilegalmente... Eso fue lo que encontró Patricio Gieda en su recorrido. Un estudio constató que la mitad de los aserraderos de la capital se vendía a Lerse. Muchos aseguraron entonces que contaban con las guías de la CONAF. Otro tanto, sin embargo, dijo desconocer el origen de la madera, por lo que perfectamente podrían haber vendido a Lerse talado ilegalmente, sin siquiera saberlo. Para hacer ese estudio, la agrupación de ingenieros forestales buscó en los avisos de las páginas amarillas. Las mismas nos permitieron llegar a calle Franklin. Sin previo aviso, ingresamos a esta empresa que publicitaba la venta de Alerce. ¿Alerce? Sí. Sí, Alerce, vamos. Pero el aviso que tiene en la página amarilla dice que venden Alerce. Se vendía sí, Alerce. Porque ya no se vende más. No. Es que eso ya te mucho tiempo. En medio de la conversación apareció el hijo del dueño de la empresa. Me estaba preguntando si venden Alerce. ¿Sí? Venden Alerce. ¿Sí, y el caballero dice que no, claro, cada mes. Sí, lo que pasa es que el aviso de María. dice que es la ley. ¿Conociste la procedencia de ese alerce? Sí, por supuesto, todas las veces que teníamos paso teníamos plato con el diagonal. ¿A quién se lo comporté? Hay, hay, hay esos jugadores de Alerce, Pero eso ya es, es una temática comercial de cada empresa. Le pedimos entonces que nos mostrara el alerce. ¿Qué están haciendo ustedes como empresa para asegurarse de que el alerce que tienen no es el que se trafica ilegalmente? Lo que bueno, lo que nosotros hacemos es realmente es conocer un poco los proveedores. Porque la, nosotros, o sea, toda la manera que nosotros compramos tiene que venir con, su, con la guía de CONAF. ¿Y ustedes van a seguir comprando alerce? Eh, mientras CONAF, no sé, todo lo permita y uno trabaje sobre la ley, por supuesto. Según el decreto que declaró a este árbol como un monumento nacional, solo se puede comercializar el alerce muerto. La ley castiga solo a quienes talan especies vivas, por lo que la venta en estos aserraderos no es ilegal si compraron la madera exigiendo las guías de Conaf. ¿No sabes, ¿No le preocupa? De eso, de eso sí, pero este la tenemos en cualquier cantidad de cosita, años. No se está quedando este de ahí, En este otro aserradero, el cambio, hace ya un año que no venden alerce. ¿Sabe usted que ese alerce pudo haber sido talado ilegalmente? Venía con guía con agua. ¿Venía con guía de agua? Me consta que...? Me consta tengo la guía. ¿No era alerce verde tampoco? No. No, no, que yo no, no creo. ¿Era alerce de muerto no? Bueno, sé cuál es la diferencia entre el muerto y el vivo El vivo no se puede talar no, pero pero La es diferencia es la madera, ¿la sabes tú? ¿Cuál es? ¿La sabes? Tú? No Yo tampoco No sabes, pero vende madera Bueno Yo solamente sé la diferencia de la vez si puedo vender o no puedo vender ¿eh? O que podía vender antes o no por la guía de Conado supongo que será legal el magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Hernán Crisosto, fue nombrado ministro en visita para investigar la tala ilegal del Alerce en la décima región. Por primera vez en su carrera, el ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Hernán Crisosto, tendrá a su cargo una investigación en forma exclusiva. El Pleno de la Corte Suprema lo designó como magistrado en visita para que continúe adelante con el caso por la tala ilegal de Alerce en la décima región. Reemplazará a la jueza suplente de Los Muermos, Rosa Muñoz, que en los últimos días ha denunciado presiones e incluso amenazas de muerte. Los jueces no debemos hacer caso a la amenaza, porque el día que un juez se siente inhibido por alguna amenaza, ya simplemente eh, está perdiendo su condición de juez. El ministro Crisoto asume esta investigación con tranquilidad. Se abocará solo al tema del alerce, investigado desde el 2002. Cualquier delito nuevo que esté vinculado debe ser tratado bajo la reforma procesal penal. Las acusaciones sobre irregularidades en los planes del manejo de Alerce tuvo un nuevo capítulo. El Pleno del Máximo Tribunal designó al magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Portomón, Hernán Crisosto, como ministro en visita extraordinario para investigar este intrincado caso. De esta manera, la Suprema acogió dos solicitudes hechas por agrupaciones ecologistas y el diputado del PPD, Guido Girardi, quienes pidieron un magistrado que se dedique en forma exclusiva a indagar el tráfico ilegal del Alerce. No, no, hay ni... no son señales. Se pidió una designación de ministro en visita y se estimó que era procedente por las circunstancias de que no hay, eh, hay un juez titular y entonces por eso se dio lugar a la petición. ¿También va a investigar la amenaza de muerte? No, nada, no, no es para investigar la amenaza, es para investigar los otros hechos denunciados. Hasta hoy la causa estaba siendo instruida por la jueza de letras de Los Muermos, Rosa Muñoz. En la semana pasada fue la detención del director de la CONAF, Carlos Weber, en el marco de una investigación por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho, pero posteriormente obtuvo su libertad. Paralelamente, la fiscal de la décima región, María Isabel Santana, investiga las amenazas de muerte escritas y telefónicas en contra de la jueza Rosa Muñoz. La verdad, bastante cachubo todo este asunto de la tala ilegal de Alerce, lo he seguido ya varios días y finalmente, eh, gracias a CONAF, obtuve la información oficial que le solicité al Ministro de Agricultura cuando estuvo acá la semana pasada. Eh, obtuve, la, repito, la, la información sobre cuánto se había autorizado para extraer eh, desde el año 2000 hasta el año 2004. El eh, Ministro de Agricultura, hoy día, en el Diario de la Nación... Eh, Dice una frase en su título, en los últimos cuatro años se ha exportado media hectárea de alerce con una utilidad de 154 mil dólares, lo que parece nimio. Sin embargo, no cuadra con las cifras que el, la propia CONAF eh, ha entregado. No sé si es que se ha exportado media hectárea, pero se ha explotado y extraído mucho más, y en mucho menos tiempo que cuatro años. Fíjese que, de acuerdo a la información que me entregó CONAF, desde el eh, mayo, más o menos, o junio del año 2003 hasta ahora, o sea, prácticamente estamos hablando de un año, se ha autorizado la extracción de alrededor de 8.776.000 tejuelas de alerce. Y yo hice simplemente un estudio pidiéndole a la propia CONAF hoy día, me atendió muy generosamente eh, su encargada de comunicaciones, Mariela, que me, le pedí dos informaciones que eran... ¿Cuántas tejuelas salían de un árbol de alerce y cuántos alerces en términos de densidad cabían en una hectárea? La respuesta me sorprendió y espero que lo va a sorprender también a usted. Veamos. Los planes de extracción de alerce muertos según fuente CONAF. Se supone que son alerce muertos. Desde el 26 de mayo del 2003 hasta el 12 de abril del 2004, un poco menos de un mes, 11 meses, se han autorizado 8.776.000 tejuelas de alerce. Veamos, según lo que dice CONAF, un alerce promedio, eh, más o menos, es capaz de generar 3.000 tejuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer para saber cuántos alerces habrán terminado como tejuelas en este periodo, dividimos 876.000 por 3.000 y da un resultado de 2.925 alerces en menos de un año, en 11 meses. Ahora, ¿cuántos alerces caben en una hectárea? Me dijeron de CONAF en una hectárea más o menos de densidad caben alrededor de mil alerces. Eso significa que, rayo para llevar a la suma, de que si es que esta información es correcta y las tejuelas son todas de alerces y las tejuelas han sido autorizadas, en menos de un año, en 11 meses han sido talados en el sur de Chile con autorización de CONAF 3 hectáreas. Llenas, llenas de alerce. 2.925 árboles, más o menos, redondeando en promedio a, a, a la razón de 3.000 tejuelas por alerce. Eso no tiene nada que ver con la media hectárea de exportación que anuncia el ministro de Agricultura. Puede ser que quizás media hectárea se haya exportado, pero da la sensación de que las dos y media restantes se cortaron y anduvieron dando circulando y de se terminaron en Texas, casa y, y buenas maderas por eh, todo el país, siendo que está prohibido cortar los alerces. Me dirá usted, pero si se trata de alerces, muertos Y yo insisto entonces con mi, eh, con mi apreciación cuando estuvo el ministro acá. Hay una sorprendente mortandad de alerces desde un tiempo a esta parte porque, mire, 2.925 alerces se han muerto en el lapso de 11 meses. Por Dios, ¿qué está pasando? Esa epidemia de alerces sí que es muy sospechosa. En todo caso, ministro, puede ser que se haya exportado mm. media hectárea, como usted dice, pero la CONAF ha autorizado, según la propia información que usted me entregó, la, la, la CONAF ha autorizado eh, la extracción de 8.776.000 tejuelas, lo que equivale más o menos a 2.925 alerces, más o menos según la propia información de la CONAF, 3 hectáreas de alerces desaparecidas. Y el caso de Alerces está lejos de terminar. Esta vez la CONAF rechazó un estudio elaborado por la Universidad Austral que revela la muerte de miles de estas especies en la décima región. El organismo de gobierno está a la espera de que esa casa de estudio fundamente las conclusiones del informe. Un preocupante informe sobre la situación de los bosques de Alerces en la décima región volvió a encender las luces de alerta en la CONAF. Según el estudio elaborado por la Universidad Austral, a solicitud del gobierno, uno de cada tres alerces que existen en la comuna de Curranca y Fresia están muertos. Es decir, más de medio millón de estos milenarios árboles no tiene vida. El estudio, que fue rechazado por las autoridades de CONAF, sostiene... Y de las 89.000 hectáreas que comprenden estas dos comunas, en cerca de 26.000 existen alerces vivos, mientras que en unas 12.250 yacen los ejemplares secos. Conclusiones que no resultaron sostenibles para la CONAF, organismo que había encargado el estudio en marzo del 2003. De las muestras que se tomaron para, para fechar la data de muerte de los individuos de los, de los alerces, Solamente se pudo procesar el 19% de las muestras. Eran 1.600 y tantas muestras que se tomaron y se evaluaron solamente, se pudieron procesar 322. La existencia de esta madera nativa se resume solo a la zona costera y cordillerana de la décima región. En ninguna otra parte del mundo puede apreciarse su durabilidad y color. Más preocupante todavía es que del total de alerces muertos, solo un 35% tiene una data anterior a 1976... Año en que se autorizó la extracción de ejemplares muertos. El 65% restante corresponde a alerces cuya vida se extinguió, curiosamente, desde ese año. Una situación que a de los ecologistas es producto de la quema intencional realizada por inescrupulosos, quienes de esta manera pueden conseguir planes de extracción con el consentimiento de la autoridad. A mí no me sorprende que un informe señale que sea... Eh, eh... Hecho, deliberadamente cortado al erce vivo con el propósito de posteriormente cortarlo. Esto es plenamente coherente con el análisis que tienen gran parte de las organizaciones no gubernamentales. La CONAF informó este viernes que se reunirá con las autoridades de la Universidad Austral para precisar la información recibida en el informe. Mientras tanto, no validarán los datos contenidos en él.